hola amigos bienvenidos al canal de educa les saluda miguel Recalde. en este video vamos a ver cómo podemos hacer un seguimiento a todos los participantes de nuestro curso fíjense que para eh, hacer un seguimiento tenemos que irnos hasta participantes y es acá donde vamos a obtener toda la vista general de los participantes de nuestro curso fíjense que acá yo puedo ver por ejemplo cómo se está comportando mi curso fíjense que acá yo puedo ver por ejemplo que eh, la doctora Gilda entró hace unas hora 12 minutos por ejemplo y me da un detalle de, de cada uno de los participantes dentro de, de este curso y a partir de ahí entonces yo puedo hacer una, un seguimiento de, de cada uno de mis estudiantes fíjense que eh, puedo filtrar en todo momento por ejemplo por, por alumno, acá puedo apretar en, en la M por ejemplo Y puedo ver en este caso eh, Filtrado el, el resultado eh, En este punto por ejemplo yo puedo observar de Que Miguel Recalde hace 6 días Con 6 horas que no está entrando dentro de la plataforma Por ejemplo, y eso me da una pauta de que algo está pasando con miguel ¿por qué miguel no está entrando hace seis días ¿Qué le está pasando a miguel será que tiene problemas con su internet será que miguel se olvidó de su contraseña será que miguel eh, tiene problemas con, con la computadora entonces a partir de ahí uno como tutor del curso se tiene que plantear ese tipo de situaciones y empezar a preguntarse por qué miguel no está entrando en el curso y a partir de ahí entonces le escribimos un mensaje a Miguel para ello simplemente tenemos que seleccionar en este caso el, el nombre de Miguel acá ¿sí? y acá nos vamos podemos observar una información más genérica sobre nuestro alumno en este caso y eh, enviarle un mensaje consultándole cuál es el inconveniente que está teniendo en este momento fíjense que acá yo puedo escribir un mensaje y le consulto a Miguel cuál es el inconveniente que está teniendo, por qué no está entrando y si tiene algún problema. Entonces me pongo a disposición de Miguel, siempre tratando de ayudarle para que pueda eh, continuar en este caso dentro del curso. Recuerden que en, en un curso virtual el porcentaje... De personas que llegan a desertar en el curso es bastante elevado entonces la función del tutor en este caso es muy muy importante el tutor en todo momento tiene que estar persiguiéndole a los alumnos tiene que ver si está entrando si no está entrando si está entregando la tarea si no está entregando la tarea si no entrega la tarea porque no está entregando la tarea entonces uh, eso fue lo que estuve haciendo en todo este tiempo mire si había un alumno que no estaba entrando si no estaba entrando dos o tres días ya le estaba escribiendo porque no estaba entrando si de repente encontraba una tarea que no estaba siendo entregada que ya venció el plazo entonces le escribía un mensaje a ese participante y le preguntaba por qué no estaba entregando eh, le pasaba la bibliografía a consultar y si tenía algún inconveniente entonces me ponía a disposición de él para poder ayudarle desde este lado como, como su tutor en este caso entonces este seguimiento es muy muy importante para el logro de nuestro objetivo que finalmente es que todos nuestros alumnos estén participando activamente dentro de nuestro curso y que eh, todos lleguen a buen puerto al final del semestre. Fíjense que acá también yo puedo hacer un filtro, yo puedo hacer eh, filtrar esto por profesores yo puedo hacer un filtro solamente para ver eh, a los estudiantes fíjense que también acá yo puedo hacer un filtro por grupo por ejemplo yo soy el tutor del grupo de pediatría y necesito eh, ver cómo están trabajando los de pediatría o necesito eh, ver cómo se está comportando el, el, el grupo de medicina interna entonces yo hago ese filtro ¿sí? y a partir de, de ese filtro en particular, acá tiene que estar en todo porque me está filtrando por M en este caso, acá yo puedo observar que tengo 6 participantes y a partir de acá entonces yo puedo ver cómo se está moviendo este, este grupo de participantes, fíjense que este es un grupo muy activo, el, la máxima cantidad es de 4 horas pero entró hoy, está a 59 minutos una hora, entonces yo veo que están trabajando constantemente, también yo puedo por ejemplo seleccionar a todos los participantes de este grupo acá ¿sí? puedo participar eh, seleccionar a todos los participantes fíjense que ahora son las 11 y 32 de la noche ¿sí? entonces es normal de que algunos que eh, hayan entrado horas antes, un día antes inclusive pero eh, con los seleccionados acá puedo a, a obtener varias cosas puedo en este caso agregar enviarle un mensaje Puedo, por ejemplo, descargar todos los resultados en un Excel de estos participantes, puedo editar las matrículas, fíjense que hay un montón de cosas. Si yo quiero descargar en un Excel, por ejemplo, selecciono Excel y descargo toda la información, por ejemplo, de mis participantes que están dentro de este grupo. Otra de las cosas interesantes que veo acá es que uno, por ejemplo, puede cambiar en todo momento el, el perfil del estudiante por ejemplo uno le matriculó a un colega por ejemplo con rol de estudiante y se da cuenta de eso entonces uno puede eliminar ese rol que tiene acá y puede por ejemplo eh, en todo caso asignarle el rol de profesor una vez que haga este tipo de acciones entonces uno guarda y ya modifica también el rol que tiene el colega en este caso voy a poner nuevamente el rol anterior porque en este curso la profesora tiene el rol de estudiante, pero es una de las facilidades que tenemos dentro de participantes eh, para poder trabajar, recuerden que es muy importante hacer el seguimiento a nuestros estudiantes eh, siempre con el objetivo de que todos lleguemos a buen puerto a final del semestre. Bien, amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes. Espero que este video les pueda ayudar para hacer el seguimiento a todos sus estudiantes. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.